Son creencias irracionales, simplemente para que tú verifiques cuáles de ellas te resuenan y de alguna forma las sientas como lo que son, que son creencias limitantes. He hecho un pequeño resumen y te lo voy a te lo voy a comentar para que luego te hagas preguntas, que es lo que sabes que a mí me gusta, que no pares de hacerte preguntas. Por lo tanto, ahí tenemos. La primera, la necesidad de aprobación de los demás. Dime sinceramente, o como se suele decir, si no conoces a alguien que le pase esto. La segunda, es tu obligación ser fuerte en todos los momentos y en todas las áreas de tu vida. Wow, ¡Qué tiranía, ¿eh? La tercera. Siempre hay personas malas en tu entorno, eh, maliciosas, culpables... Uf. La cuarta. Tu vida es un drama si no sale tal y como deseas. La quinta. Cada uno es como es y nadie puede cambiar. La sexta. Um, ajá Pensar que siempre ocurre o va a ocurrir Lo negativo en tu vida Pensamiento negativo continuo Qué horror, ¿verdad? La séptima Es más fácil evitar que afrontar O sea, lo de la bestruz, ¿no? Meter la cabeza en la tierra como pensando que así no te va a comer el león La octava eh, Depender de los demás Sobre todo de personas más uh, fuertes que tú Para confiar en ellas La novena los condicionamientos de siempre son los que van a afectar toda tu vida. La décima, debes cambiar a los demás para mejorar tú. Y la undécima, pues todo tiene que salir perfecto en tu vida, si sino... no... O sea, debe de salir perfecto. Yo, yo quiero que, que te preguntes eh, cada una de ellas si te resuena en primer lugar que te preguntes de dónde la has podido sacar esa creencia, pero sobre todo, sobre todo, cada una de ellas, date un tiempo para preguntarte en qué me ayuda esta creencia, ¿En qué, en qué me ayuda, en qué me beneficia. Y te vas a dar cuenta, como curiosamente, ninguna de ellas te ayuda en nada, son todas creencias limitantes que lo que hacen al fin y al cabo es menoscabar tu liderazgo, tu auto-liderazgo, y sobre todo la visión que tienes de tu vida, del entorno y de la vida para, para con los demás, ¿no? que yo pienso que lo empobrece todo. Cada día estoy más contento y más feliz de que la inteligencia artificial haya llegado desde hace muchos años y ahora con mucha fuerza a nuestras vidas para motivarnos, inspirarnos y además la parte práctica para ayudarnos a hacer cosas que nos llevarían mucho tiempo en poco tiempo. Mm. Me preguntaba el otro día un amigo mío que si con la inteligencia artificial llegaríamos a estar en peligro como en la película Terminator y la verdad es que me hizo, me hizo pensar aquello yo no descarto esa posibilidad pero lo que tengo claro es que si han llegado y están llegando inteligencias artificiales muy potenciadas para que nos hagan la vida más fácil más práctica y sobre todo llegar a objetivos y metas más deprisa ahí hay dos cosas muy importantes que nos hacen reflexionar de forma casi automática la primera la primera es muy positivo, nos va a ayudar, nos está ayudando de hecho. Y la segunda, gracias a la, a la parte, digamos, tecnológica de todo esto, podremos dedicarnos a lo que realmente nos gusta en muchos más casos de lo habitual. ¿Por qué? Porque a ponernos lo fácil, a ser más práctico, también nos da posibilidad de crear más nichos y de explotar esos nichos o subnichos que todavía no estaban explotados simplemente por desconocimiento. Con lo cual creo que la inteligencia artificial nos está ofreciendo una mano hacia adelante bastante importante. Y luego la otra parte que queda de subtexto es efectivamente, ¿qué hay de nosotros? ¿Qué somos nosotros en, en respecto a la inteligencia artificial? Hay una cosa para que te quedes tranquilo, que nunca va a poder hacer una inteligencia artificial, un robot, un chatbot, un y es la capacidad de esos sentimientos que posee el ser humano. Y por tanto, de diferenciarnos unos de los otros con ese carisma, con ese expertise, con esa calidad y calidez que nunca la inteligencia artificial tendrá. Por lo tanto, hay puestos en los que jamás podrá ser ocupado una inteligencia artificial, un robot, un androide o llamado como quieras. Y además lo bueno que tiene todo esto es que te hace pensar en ti como persona, cómo puedo mejorar, cómo puedo superarme, cómo puedo ser mejor persona... ...para que no me coma tanto el terreno la inteligencia artificial... ...con lo cual de alguna forma... ...te está inspirando la propia inteligencia artificial... ...a ser mejor persona... ...yo siento que esto es absolutamente maravilloso... ...así que bienvenida inteligencia artificial... ...cuatro formas sencillas... ...de liderar de una forma totalmente efectiva... ...la primera... ...lo que tú haces... ...los otros lo ven... ...la segunda... ...ellos lo hacen... ...y tú los ves... ...la tercera... Ellos lo hacen solos y la cuarta ellos lo hacen y otros les ven. Lo importante de todo esto es sobre todo la contestación de cada pauta, de cada fase, de lo que las demás personas ven, cómo hacen los que ya lo hacen solos y los que lo hacen según te han copiado a ti. De tal forma que en la pirámide de todo eso eres tú y por tanto no solamente hay que hacerlo. No solamente hay que enseñarlo, no solamente hay que replicarlo, sino también tú como líder te tienes que responsabilizar del resultado. Y ahí es donde llega realmente el gran problema. Porque en mi experiencia de más de 20 años trabajando en atención al cliente y en diferentes empresas antes de ser coach profesional desde 2013, ha sido precisamente darme cuenta de algo muy importante. Lo primero, hay mucho jefe y poco líder. Lo segundo, hay mucho miedo generalizado. Tanto en empleados, como en mandos intermedios, como en altos mandos. Y cuarto, que yo diría incluso casi casi que lo pondría como algo muy muy pero muy importante. Tomar decisiones sancionadoras es realmente una misión casi imposible. Nadie quiere enemistad con nadie. Nadie quiere tomar decisiones que realmente puedan ayudar a la empresa, que realmente puedan ayudar al grupo y al equipo de trabajo, y sobre todo, y lo más importante, que realmente puedan ayudar al individuo. Es decir... Tú a la persona, al coachí, al alumno, al empleado, le puedes ayudar. Si él se tuerce, tienes que intentar por todos los medios enderezarlo. Y tienes que intentar motivarle e inspirarle. Pero no en base al miedo, la castración psicológica, la esclavitud que, que desde hace muchos años hay en España. No. Tienes que motivarle al cambio a través de la emulación. Es decir, a través de que él quiera, observándote a ti, cambiar su actitud. Solo con cambiar su actitud ya todo está ganado. Porque de la actitud al hecho, él mismo lo querrá hacer bien. Él mismo lo va a repetir. Él mismo se va a automotivar. Pero solamente lo va a hacer así cuando vea que tú te vas a barro con eso. Que tú te mojas las rodillas con eso. Y que tú das la cara por él dándole a entender que es más capaz de lo que él mismo cree que es capaz. De esta forma lograrás conseguir auténticos líderes en tus grupos. ¿Y sabes lo que pasa con eso? Pues que a lo mejor se van. Pues que se vayan, que les paguen más, no importa. Pero ellos sabrán muy bien en su corazón quién les enseñó y cómo les enseñó. Ahora que se vayan por miedo... El gran secreto que solamente vas a ir descubriendo con el paso del tiempo y poniéndole foco a las señales que puedas tener... El gran secreto para saber cuándo existe la traición en el ámbito personal, laboral, de amigos, familia, es escuchar tu cuerpo. Curiosamente, lo que por lo menos a mí me ha demostrado, y por eso enseño cómo hacerlo, desde hace más de 30 años, a sentir este tipo de cosas, tanto poco positivas como muy positivas, es precisamente... No solamente escuchar mi intuición, que para ello hay que aprenderlo y además hay que tirarse a la piscina, sino también escuchar lo que tu cuerpo te dice. De hecho, está demostrado, evidentemente, que cada dolencia del alma se refleja en el físico. Ya sea, me duelen los pies, me duelen las manos, me duele una mano, me duele un pie, me duele un dedo de una mano. ¿De qué mano? De la derecha o de la izquierda. En fin, todo tiene un significado. Y aunque a veces no le damos mucha importancia el cuerpo, las energías, las vibraciones, llega a un punto que se hacen tan presentes que es inevitable, ¿no? Por ejemplo, algo que te puedo decir que te sonará seguro o te resonará seguro. Cuando tienes un dolor de cabeza muy fuerte y no hay una razón específica, no has cogido un virus, no tienes la gripe, no tienes el COVID, etc., ¿no? Y te medicas para quitarte ese dolor porque lo necesitas, porque es que es horrible. Necesitas un nonotil, un valium, lo que sea. Y resulta que sales de esa esfera, de ese entorno en el cual tenías ese, esa dolencia tan grande. ¿no? O, de esa, o de esas personas. O de esa actividad. Y sin tomarte absolutamente nada, te desaparece todo. Tú, dime tú, tú, ¿qué crees que es? Ahí te lo dejo. Así que a partir de ahora, si quieres de verdad tener un auténtico detector de mentiras, detector de traiciones, detector de lo negro, de lo poco uh, luminoso de este mundo, simplemente ponte a escuchar activamente tu cuerpo desde ya. Desde ya. Todo lo que supere, la mera casualidad y la cosa así un poco leve, ¿eh? es una señal que tu cuerpo te está diciendo, te está advirtiendo, te está diciendo ¡eh, eh! pasa esto, eh, eh, ocurre esto, o oh, eh, eh, ten cuidado con estos, ten cuidado con estas, ten cuidado aquí. Hay algo muy importante que siempre, siempre, siempre te va a hacer fluir, te va a hacer flotar, te va a hacer seguir, te va a hacer continuar. Yo en mi caso tengo muy claro que es la resiliencia. Pero en tu caso, quisiera saber qué es lo que hasta ahora te ha ayudado a ti a continuar, a seguir, a luchar, a ser un auténtico gladiador, una auténtica heroína y continuar hacia tus metas y pasar de ese sentir de sobrevivir a vivir. E incluso de poder inspirar a los demás con tu palabra, con tus experiencias, con tus malos tragos, con tus amarguras con tus éxitos, comparte, comparte qué es, qué valor, qué factor, qué fuerza, ¿Qué qué, qué, qué, secreto hay en ti con el que puedas inspirar y levantar a las demás personas que lo necesitan, eh, puedes regalar, sí, así, puedes regalar, ponlo en comentarios me caso, como te digo, la resiliencia. Eh, soy débil y también soy fuerte. Muy fuerte. No sé, cuéntame en tu caso. O cuéntame en tu caso si te has levantado y te has caído cien veces. ¿Por qué te has caído? Y pues sobre todo, ¿por qué te has levantado? Y eso es lo que las personas que todavía no lo han descubierto necesitan escuchar. No necesitan escucharme a mí, necesitan escucharte a ti porque tú eres parte de ellos, porque tú perteneces al mismo mundo que ellos. Y tienen ganas de llorar contigo y reír contigo. Y yo también tengo ganas de reír y de llorar contigo si es necesario. Pero que tenga un fin, que tenga un objetivo, que tenga un sentido, que realmente ayudemos a algo. Cuéntame comentarios, ¿qué te hizo aguantar el tirón? ¿Qué fue? Puede ser anónimo, me da igual que sea anónimo, pero ponlo, por favor, compártelo. Gracias, sigue para más. ¿Has sufrido bullying de pequeño? ¿Has sufrido algún tipo de maltrato psicológico y o físico de pequeño? Yo sí. Así que solo por eso te puedo entender. Te lo aseguro que te puedo entender. Yo, más que la explicación de lo que te pasó o no te pasó, quiero escuchar, quiero leer, me gustaría saber cuál es la frase denunciadora de aquello que sucedió. Porque hay mucho dolor silenciado de muchos años en muchas personas, en muchas mujeres, en muchos hombres, en muchos niños que algún día murieron momentáneamente Por aquellos tratos Y luego han tenido que renacer Rehacerse Vivir Y a lo mejor no pasar todavía Ese mini duelo psicológico De aquellos momentos No sé si dirás algo O no en los comentarios Pero si no lo haces no pasa nada Lo que quiero es que te des cuenta De que las personas como yo Que estamos aquí para ti Estamos de verdad no solo es marketing, no solo es cursos, ventas, coaching, mentoring, no. Es que si no existes tú, hay una parte de los que vivimos de eso, no estamos aquí. Es decir, si no hay fuego, ¿para qué está un bombero? ¿no? Pues esto es lo mismo. Muchas veces la hipocresía en la sociedad, en la familia, desde pequeñito, es eh, tan normal, verdad tan lógico, aunque se esté machacando a alguien. Entonces, por lo menos quiero decirte desde aquí que no estás solo o sola. Y que seguramente nunca lo estuviste, porque te tenías a ti en primer lugar. Pero, por lo menos, con lo que voy regalándote a través de este medio, espero que te sientas un poquito mejor. Es simplemente eso, me acordé de ti y, y nada más que eso. Un abrazo muy grande. Seguro que has oído hablar de lo que es el mindfulness. Pero olvidándonos de esta palabra que es tan conocida y tan extendida, simplemente voy a hacer que te pongas a poner foco en cuando tienes contracturas, dolores de cabeza, falta de concentración, eh, taquicardias... Eh, sentimientos o comienzos de sentimientos de pánico o de sensación de abismo o sensación de vértigo en definitiva cuando tú sientas de alguna forma que ya no solo es un estado mental sino también es físico el que, se, el que te sientas poco bien entonces de una forma práctica para que te vayas acercando al mindfulness tú mismo podrás comprobar a través de internet la cantidad de información que hay que es brutal pero yo te voy a dar un ejercicio muy, muy básico para que por lo menos vayas invocando una manera práctica y en el presente de poder nivelar, digamos así, eh, tus síntomas. La primera más importante, la, prim la primera forma de hacerlo es tu respiración. Es decir, vamos a ver, te pase lo que te pase, para, para, te sientas o te echas o te paras de pie, en el sentido de para stop. Y solamente te pones a poner atención en tu respiración. Respirando por la nariz, bajando el aire hasta la barriguita y volviendo a soltar por la boca. Simplemente ciclos completos de inspirar. Aguantar dos, tres segundos. Soltar. Solo eso ya es muchísimo. Después que hayas hecho tres ciclos completos mínimo de fijarte en tu propia respiración, testéate desde la cabeza hasta los pies qué músculos pueden estar tensos y desténsalos. Si tienes duda en ese músculo en concreto, lo tensas y lo sueltas, lo tensas y y lo sueltas. Y así lo haces, paulatinamente, como te digo, músculo a músculo, de pies a cabeza. Si necesitas moverte para reacondicionar, evidentemente, la postura, sobre todo los hombros, que suele ser ahí donde hay el peso de la vida, lo haces sin ningún problema. Eh, esto puedes hacerlo durante tres minutos, cinco minutos, no hace falta que sea mucho más, hasta que tú te encuentres en el presente, en el aquí y en la hora, mejor.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 aguantar el tirón. ¿Qué fue? Puede ser anónimo, me da igual que sea anónimo, pero ponlo, por favor, compártelo. Gracias. Sí, para más. El secreto para tener siempre energía cuando te falta en el móvil, ¿cuál es? Llevar un accesorio que lleva energía que previamente has cargado, ¿verdad? Que se llaman bancos de energía entonces siempre el móvil te va a tener energía porque cuando te estás quedando sin batería sacas tu banco, lo enchufas vía USB Ming Jack o al, al, la entrada de tu móvil y ya tienes otra vez un montón de energía en el caso de nosotros, ¿qué hacemos? hay muchas maneras, muchas pero hoy te voy a mostrar un solo secreto para que tú, mediante la creatividad, el juego y la energía tengas siempre energía y nunca te falte y es el siguiente Tienes que elegir primero un lugar en el cual estés tranquilo, eh, seguro, a salvo, relajado, tu habitación, tu dormitorio, en fin, un sitio, un lugar en el cual puedas reír, puedas saltar, puedas llorar. Primero has de buscar la relajación en todos tus músculos. Desde la cabeza hasta los pies tienes que ir testeando todos tus músculos e irlos relajando y también, sobre todo, tu respiración. <ríe> Haz de irla bajando, bajando, bajando del pecho hacia el abdomen y relajando también todo tu cuerpo mientras respiras. Cuando sientas que estás en ese modo neutro de respiración absoluta, de tranquilidad absoluta, relajación absoluta y que ya crees que incluso podrías echarte una siesta de aquí a un ratito, ahí es el momento idóneo para que empieces a hacer trabajar tu mente en beneficio de tu cuerpo. ¿Cómo? Vas a estar pensando, imaginando y creando a partir de una plantilla mental, de alguna situación feliz que hayas tenido, otra cosa nueva, otra energía nueva, otra dimensión nueva. ¿Cómo lo haces? Bien, primero buscas un objeto pequeñito, el cual puedas llevar contigo en el bolso, en el bolsillo, en el abrigo, en la chaqueta, un objeto pequeñito. Yo te, yo te doy un ejemplo que es el que siempre pongo en los talleres, que es... Una canica. Es un ejemplo muy chiquitito, pero que vale perfectamente. Una canica, un llavero pequeño, un amuleto, un elefantito con la trompa para arriba. En fin, ya conoces cómo pueden ser los objetos. Ahora, vas a colocar las dos manos en forma de cuenco, como si fueras a llenarlas de agua. Y en el centro vas a dejar, lógicamente, pues tu objeto, ¿no? Tu objeto, que va a ser tu amuleto de energía y tu recargador. Seguidamente, te vas a sentar y vas a empezar a imaginar y a crear... A, a través de esa plantilla que ya tienes en mente de algo muy, muy feliz que te pasó hace poco o hace muchos años Con tu objetito en la mano Lo vas a recargar con absoluta consciencia de energía positiva, de amor, de energía positiva hacia ti mismo Luego esa situación tienes que estar tú, has tenido que estar tú Cuando creas que ya está bien recargado esa energía ya lo tienes listo para utilizarlo siempre Sigue más Recuerda siempre que la felicidad no es algo hecho, sino que viene de tus propias acciones. Por lo tanto, ten siempre presente, antes de tomar una decisión, lo que piensas, lo que recapacitas y lo que extraes para tomar esa decisión y realmente tomar acción y dar paso en hacer la realidad. Así que por ello no te preguntes si lo que tienes que hacer está bien o lo que tienes que hacer está mal. Lo que tienes que asegurar es que hagas lo que hagas, sea exactamente lo que tú quieres hacer, con un objetivo, hacia una meta. Hace muchos años escuché la frase típica... ¿Cómo era? Espérate. No importa cómo, lo importante es la finalidad o algo así. No me sale la misma la frase. Pero sí es cierto que tienes que tener muy presente tus valores y tus principios para la consecución de tus objetivos. Porque si están en contra de esos, te vas a autodestruir. Así que recuerda, la felicidad no es algo hecho, viene de tus propias acciones Y eso lo dijo el amigo Dalai Lama, que sabía mucho de esto. Concéntrate en tus valores y que tengan coherencia con tu forma de ser. Así serás coherente y sostenible en el tiempo. Sí. Decía Thomas Carlyle que la diferencia es la que crea realmente la grandeza. Y esto me hace pensar eh, en una auténtica oportunidad de cambiar las cosas. Para ello has de intentar ser lo más creativo posible en el sector, en el nicho, en el campo en el que estés. Si haces exactamente lo que todo el mundo hace, se las uno más del montón. Sin embargo, si intentas destacar por alguna peculiaridad que haga que tu oportunidad de meterte o de insertarte en ese nicho, sea mayor y sea con más éxito lo vas a conseguir no te quiebres la cabeza, muchas veces no es nada complicado, es algo sencillo, lo único que has de ser un poco rebuscado y un poco original ya ya lo sé, estamos en un mundo que la originalidad eh, está como todo muy, muy copado no sin embargo lo puedes conseguir haz fusiones haz cambios haz eh agrupaciones de contenidos, agrupaciones de productos, agrupaciones de nichos, o mejor dicho, subnichos. Es decir, intenta buscar por todos los medios que hagas lo que hagas, haya lo menos posible dentro de esos grandes nichos de cosas que quieras hacer, o actividades, o productos, o servicios. Yo siempre pienso, y lo habrás leído ya, lo digo muchas veces, que en la fusión está la solución, y porque creo que evidentemente estamos hechos de fusión, lo que queremos que nos den, que nos ayuden, que nos eh, potencien, que nos estimulen, que nos motiven, es algo eh, que venga de la fusión. Por ejemplo, ¿a quién le gusta la música clásica a secas? A mucha gente, muy bien. ¿A quién le gusta la música clásica como, por ejemplo, la empezó a cambiar? Eh... Waldo de los Ríos? Pues a menos. Pero sin embargo, esos menos ya fueron seguidores de, de su tipo de música. O Luis Cobos, por ejemplo, quien no ha escuchado la música que ha compuesto Luis Cobos. Es una absoluta locura cuando hace miles de fusiones con la música, la clásica, contemporánea, o retro, sube, baja, es alucinante. Pues tú haz lo mismo con tu vida personal y serás único. Y gustarás a muchas, cosas, a muchas personas con esas cosas únicas. Solo has de intentarlo. Tienes que buscar dentro de ti dónde está la fusión que puedes entregar. Y seguramente con experiencia, con imaginación y con creatividad lo vas a conseguir. Cómo mantener buena energía en tu casa siempre, para que además te influya a ti de forma interna y viceversa. Sabes que todo es energía y que por lo tanto hay un círculo continuo, un bucle continuo entre lo que tú sientes y lo que das hacia afuera. Y sin embargo también de lo que recibes de fuera. Qué mejor sitio que tu propia casa para generar una buena vibración y evidentemente que haya atracción de abundancia, de riqueza, de positividad. Pues para esto hay una clave importante que te invito a que tú busques en internet. Se llama Feng Shui. Ahí lo dejo. Feng Shui. Lo que te voy a comentar ahora son tres aspectos importantísimos que tienes que tener en tu casa. Para que la vibración sea alta y equilibrada y armónica. Primero, los baños. Los baños tienen que tener siempre los tapones puestos en el lavabo y en la bañera y las ventanas abiertas para que se aire, o por lo menos un poco. Es importantísimo que la tapa del váter también esté cerrada, porque si no se va el dinero. En el distribuidor de tu casa, importante, nunca, nunca, nunca tengas un espejo que dé a la puerta, porque toda la energía que entra se va a ver reflejada y sale de nuevo, con lo cual te va a dar igual. Y otra cosa muy importante, la cama. Nunca tienes que tener una cama de un dormitorio enfrente de la puerta. Igualmente la energía se va. Te invito a que te pongas a buscar, a bichear por internet lo que significa Feng Shui y para qué vale. Es un mundo absolutamente completo en el cual vas a bichear y vas a aprender a utilizar la energía en tu favor. Pero sobre todo tiene que estar aquí. Tienes que meterte el Feng Shui aquí en tu cabeza y seguirlo a rajatabla. Esa es la única. El secreto para liberarte del estrés, de la ansiedad y la esclavitud es la gratitud. Y además pienso que realmente es así, porque cuando te sientes en estado de gratitud de algo, hacia algo, hacia alguien, hacia alguna circunstancia, por muy pequeñita que sea, la energía que se libera de tu corazón es tan positiva y tan llena de amor que evidentemente ya no da espacio para que ocurra nada más, ni mucho menos negativo. Así que eh, los sabios dicen que lo básico, lo esencial, lo sencillo lo fácil, lo directo es lo que triunfa y triunfar para mí significa ser feliz interiormente sobre todas las cosas luego entiendo que si efectivamente tiñes de ese color amarillo, dorado o blanco, o azul celeste o el que tú quieras tu vida cada día, cada mañana, con gratitud pues estoy convencido de que tu día va a ser cada día mejor dicho, mejor más amplio más pleno yo por lo menos así lo siento y así me parece. Y sobre todo hay algo muy importante. Cuando te levantas y sientes gratitud, eh, a partir de esa mañana, todo el día, no hay nada que te ofusque. Porque si tienes como base ese pensamiento o esos pensamientos, son los que hacen de directriz de todo el día. Y si te vas a algo que no suele gustarte tanto o te encuentras con alguna persona que... Como te has disociado de la realidad momentáneamente con estos pensamientos, siempre le vas a agregar tu propia energía. Con lo cual todo lo demás te va a dañar poco o muy poco. Líbrate de las personas que están a tu lado que son pesimistas desde que se levantan, que están, madre mía, a ver qué me ha esperado y vaya mierda de día. No dejes que te traen la energía con estos pensamientos ni con esta energía, nunca mejor dicho, tú a la tuya, siempre positivo y agradecido. Dime abajo en comentarios qué tal te va si lo pones en práctica.